Y para ti ¿Qué es el éxito? Te podrás imaginar un actor, un futbolista, un millonario, pero ¿Por qué te vienen estas personas a la cabeza? La palabra éxito está rodeada con tener un alto rendimiento en alguna actividad que generalmente produce elevados ingresos y esto querido amigo no es éxito, el éxito es mucho más que ser un buen actor o ganar dinero, te podrás imaginar también un sinfín de cosas al mencionar esta palabra, pues para cada persona significa algo diferente. Para muchas personas, el éxito son logros financieros, llegar a ser millonario. Y para muchas otras, como los deportistas, significa obtener trofeos, campeonatos, medallas. Tener éxito también puede significar un estado de la salud, un bienestar, la felicidad. Y para ti, ¿qué significa el éxito? Una atención a estos 10 hábitos para conseguir el éxito en tu vida. Número 1. Ser responsable de tu propia vida. Toma las riendas de tu vida y deja de echarle la culpa a la vida o al entorno en el que vives. Deja de culpar a tu pasado de tu vida. Mejor aprende la lección y trata de no repetirlo para volver a avanzar y a mejorar día con día. Deja de culpar a otros de las situaciones en las que vives. Enfócate en seguir adelante y tener un mejor futuro. Desea mejorar. La gente exitosa toma la responsabilidad completa de sus logros y fracasos de su vida. Y ellos jamás actúan como víctimas. Tus pensamientos siempre tienen que ser firmes. ¿Cómo puedo ser mejor persona? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo hacer que esto tenga mejor funcionalidad? Solamente tú decides cómo hacerte responsable. Solo tú y para hacerte responsable no te hace falta nadie. Deja de depender de los demás. Deja de vivir la misma historia del pasado y supérate. Número 2. Fija bien tus objetivos. Esto debe de ser primordial para cualquier persona que esté en búsqueda del éxito. Define exactamente tus metas, lo que quieres en una semana, en un mes, en dos meses, en seis meses o hasta en un año. Anótalo en un cuaderno y ve tras él. Si ignoras hacia dónde vas, terminarás en un lugar donde no planeas estar. Así que ten cuidado. Bill Gates y Gordon Buffett dijeron en una cena, la atención es la mayor cualidad para llegar al éxito. Si pones atención podrás lograr cualquier cosa, así que pon atención a tus metas y objetivos para poder llegar a ese éxito. Número 3 Obsesiónate con el autodesarrollo Eres tú contra ti, no puedes decir que eres exitoso si no trabajas en ti mismo y si te diste por vencido, parte de la naturaleza humana es fracasar y crecer. La obsesión vence al talento siempre, obsesiónate con tu persona, con el desarrollo personal con tu trabajo, con algo que te haga sentir vivo. Deseas sobresalir en tu trabajo para que seas mejor, una persona profesional y con logros y metas y llegues al éxito. ¿Qué puedo mejorar de este trabajo? ¿Qué puedo mejorar de este proyecto o de esta situación? ¿Qué puedo mejorar de mi persona? ¿Cómo puedo obsesionarme con hacer dinero? ¿Cómo puedo mejorar esta vida? Tienes que entender que es parte de la naturaleza humana el querer crecer, en todo lo que te propongas y dar lo mejor de ti. Número 4 Desarrolla una gran autodisciplina Esta debe de ser desarrollada por la conciencia, hay que tener una actitud positiva, hay días buenos y días no tan buenos, enfócate en las ganancias cuando las alcances en tus metas y cómo las vas a disfrutar, debes de confiar en ti mismo, debes de buscar algo beneficioso para tu futuro y dejar de perder el tiempo en los ratos libres. Enfócate en tus propósitos y deja a un lado las cosas sin significado. Autodisciplínate para lograr esos logros y esos objetivos. Número 5. Debes de leer demasiado. La mayoría de las personas exitosas leen demasiado. Por otro lado, la gente simplemente que está aburrida se la pasa en las redes sociales deslizando hacia abajo o viendo videos. La gente exitosa es feliz estando sola y en silencio se ponen a leer algo que beneficie su mente y su vida en un futuro, puedes intentar empezando con audiolibros siempre que tengas un momento libre ya sea en el gimnasio, en el auto, incluso cuando te bañas, usa tu tiempo libre para generar más habilidades y fortalece tu mente. Número 6 Toma alguno de esos, si no tomas algún riesgo no podrás ganar grandes recompensas, no debes tener miedo al fracaso. La mayoría de la gente tiene miedo a, los, a las cosas y no lo intentan por miedo al fracaso. ¿Quieres la vida que anhelas o te conformas con la que tienes? Número 7. Administra bien tu tiempo. Aprovecha tu tiempo al máximo y deja de malgastarlo. Quienes no administran su tiempo se estresan cuando tienen demasiados pendientes. Prioriza tus tareas que más te van a retribuir o que más te van a beneficiar y deja las tareas no tan importantes para el final. Las personas exitosas planean por adelantado, días, semanas, meses, incluso por un año, sin antes saber lo que necesitan para lograr sus objetivos. Número 8. Continúa aún cuando sufras fracasos y caídas. Todos hemos sufrido a través del fracaso. Muchos incluso han perdido todo y la mayoría renuncia. La gente exitosa jamás renuncia, ellos continúan sabiendo que su carácter se forma de las situaciones difíciles, saben que su éxito se escribe diariamente, cada persona exitosa tiene una historia de cómo salieron adelante. Número 9. Busca una forma de triunfar, o sea, ganar. Busca la forma de ganar y punto. Cualquier situación que la vida te ponga enfrente hay que sobrepasarlo, hay que aplastarlo, siempre hay que salir adelante busca la forma de ganar. La gente exitosa da todo por el todo, su mente y su capacidad con tal de ganar siempre. Encuentra siempre la forma de ganar. Número 10. Haz lo que amas. Tienes que hacer lo que amas para ser una persona exitosa. Si pasas la mayor parte de tu trabajo haciendo lo que no amas, entonces no llegarás al éxito. Si haces cosas que odias por dinero, es una tortura para el alma. Si necesitas sufrir, para hacer algo que no quieres, para llegar a la vida que amas, hazlo, pero no pierdas la visión tus objetivos. Siempre ten presente tus metas y propósitos y trata de cumplirlas o cúmplelas. Genera un plan de cómo poder hacer tus pasiones en ganancias, haciendo lo que amas cada día. Haz lo que amas cada día y jamás tendrás que trabajar en tu vida. Esto es todo y espero que te haya servido. Te envío un fuerte abrazo. No olvides suscribirte y dejar un comentario y darle like si es que te gustó. Gracias y nos vemos en el siguiente video.